frente de ustedes y dejar que mi mirada perciba los colores y las formas, ayudándome a tomar conciencia de este espacio donde me encuentro. Percibo esos colores, las formas. Puedo percibir la temperatura en que me encuentro ahorita. Sentir al inhalar las moléculas de aire entrando a mis pulmones. Y poco a poco tomar conciencia. De este cuerpo, cómo se siente cada vértebra, cada músculo y conscientemente liberar la tensión poco a poco. En cada inhalación, siento la frescura del aire alcanzando los músculos, fibra por fibra, y al exhalar, liberarlos, relajándolos, y poco a poco... El cuerpo se va sintiendo liviano, suelto, cada vez más profundamente relajado, en un agradable estado de confort. Como si todo el cuerpo entrara en una burbuja refrescante de profunda tranquilidad y no quede un rincón de todo este cuerpo. En que no haya llegado esta energía de calma. La frescura de la paz. Aún en esos rincones del cuerpo. ...donde los músculos estuvieron más tensos hoy. Voy a visualizar... ...una refrescante luz blanca... ...llegando justo allí... ...donde más necesita liberarse la tensión... Y sentir esa energía como un agradable masaje, llegando a cada átomo y haciéndoles vibrar, sincronizándolos con esa energía de paz. Todo el cuerpo órgano con órgano, célula con célula, está ahora en un profundo estado de paz, de livianes, de luz. se siente agradablemente tranquilo y me tomo unos instantes para que esta energía recargue cada átomo Como si la fuente suprema de paz bañara el cuerpo gota a gota con la paz más refrescante, pura, luminosa y no quede un átomo de este cuerpo sin recargarse de esa paz directa de la fuente suprema, profundo, naturalmente, vibrando en paz. Mi cuerpo Este vehículo con el cual el alma que soy se expresa y percibo todo a mi alrededor, mi cuerpo se vuelve diviano. Y esa energía de paz ayuda a sanar, ayuda a sentirse bien. Así, por unos instantes, disfruto de esta recuerda carga de paz en cada rincón de este cuerpo como si ese agradable silencio vibrara en lo profundo de cada célula cada átomo energía Tranquila, agradable, sanadora, me vuelvo a sentir bien, a sentir Y ahora puedo llevar mi atención a conectarme con la esencia misma de lo que soy, hacia adentro, a ese espacio espiritual, donde el alma tiene la libertad de ser lo que realmente soy, esta energía espiritual, pura, eterna, única, consciente, sentir. Como yo, el alma, voy despertando poco a poco esta conciencia tan agradable de ser un ser espiritual. Más allá de este nombre, de esta forma física, aquí dentro. Vuelvo a ser el alma que siempre he sido y que siempre seré. Esta energía radiante como una estrella de luz espiritual. Más allá del género de este cuerpo, más allá de la edad, de la profesión e incluso de mis relaciones, yo el alma soy eterna. Y cada una de esas condiciones que ha creado la vida a través de este cuerpo. Son roles, papeles, que vienen y se van. Yo, el alma, soy una actriz, un actor en esta enorme obra de la vida y puedo darme el regalo en este segundo de aquí dentro, en mi espacio seguro, en el más hermoso lugar que mi mente me ayuda a visualizar. Yo, el alma, vuelvo a ser libre, completamente libre. Aquí, nadie me juzga. Aquí soy todo lo que soy. Más allá de tantas etiquetas con respecto a mi género, incluso mi nacionalidad de este cuerpo, aquí soy libre de todo eso. Incluso aquí puedo estar en mi mente total. Totalmente en paz. Más allá de tener que defender mis ideas, más allá de discusiones, aquí soy libre. El alma que soy es lo que siempre ha sido. Puedo sentir en lo profundo de mi ser esa agradable sensación de volver a reconocer yo, el alma, mi propia naturaleza original, mi propio potencial interno de una paz completamente natural, sin forzarme, sin reprimir mi mente, mi corazón. E incluso mi intelecto se sincronizan fácilmente en sentir, pensar y volverme este ser de paz. Puedo sentir aquí en mí esa energía tan tranquila tomando fuerza como si el polvo del olvido y el estrés la hubieran cubierto por tanto tiempo. Y ahora vuelve a brillar con su luz propia, mi propia energía de paz despertar y resonar en mí como un fueguito que empieza a crecer intensificándose. Y haciéndose una gran llama de paz. Iluminando toda mi mente. Llenando de paz, serenidad, todo mi corazón. Danzando libre. Esa llama se vuelve alegría. Alegría por ser lo que soy, en este regalo del tiempo, sin temor, libre de todas las ideas de otros sobre mí, puedo volver a escuchar y sentir total libertad. De expresar lo que soy en verdad, esa alegría de existir, yo el alma, un regalo en la vida. En este segundo, apreciar esta alegría surgiendo en mí. Mi naturaleza original es ser feliz, estar en esta dicha que va más allá de mis órganos físicos, más allá de lo que hago. Es lo que soy y lo que siempre he sido, esa libertad de volverlo a sentir soltando todas esas cadenas que atrapaban mi corazón yo no tengo que cumplir las expectativas de nadie ni siquiera las mías yo soy lo que soy y lo que siempre he sido. Solo tengo que aprender a volver a escucharme. A liberar todas esas cadenas, esos barrotes en los que yo misma me encerré temiendo que si no cumplía o que si hacía lo que yo realmente quería hacer no iba a calzar comprometiendo mi propia integridad mi felicidad y mi libertad pero en esta vida en este mundo se necesita alguien como yo, esta alma única, especial que soy yo, escucharme realmente mi propio potencial queriendo expresarse y al ponerle atención le doy el empuje necesario para que pueda surgir porque yo soy un alma fuerte soy un alma capaz no soy cualquiera y puedo volver a ese estado de completa libertad donde percibo también ese cariño especial tan puro tan digno, tan dulce, que el mismo alma suprema tiene para mí. Yo merezco su cariño, merezco su amor, el alma que soy yo. El alma suprema la conoce profundamente y la aprecia eternamente. De hecho, el alma suprema se pone ante mí como el espejo de la verdad. me da la valentía, su apoyo y su amor para poder ver mi reflejo en todo lo que soy. Me enseña realmente cómo es el alma que soy yo. que yo no termino de entender me muestra la enorme fuerza que hay en mí que yo he podido sentir destellos de esa capacidad de resolver lo que sea que la vida ponga ante mí en instantes breves. En momentos claves, el alma suprema, como un espejo tan hermoso, me puede hacer sentir en mi corazón lo que realmente soy. Darme la libertad de ir más allá todas esas falsedades y liberarme de la influencia que otros dijeron sobre mí y que tomé como si fueran verdades y que me causaron sufrimiento pero que no soy yo el alma que soy en verdad es algo Tan hermoso que el alma suprema misma ama tan profundamente. Puedo sentir su cariño, su cuidado, su amor directo hacia mí como si fuera una joya invaluable que yo misma no entiendo, pero poco a poco lo vuelvo a sentir en mi corazón. La libertad de experimentar mi propia naturaleza, mi estado original, de plenitud, porque yo lo valgo, porque lo que soy es único y especial, y con esta agradable sensación, sintiendo absoluta seguridad, poco a poco, Regreso a sentirme aquí, de nuevo en este cuerpo, agradablemente tranquilo. Abro los ojos y los tenía cerrados. Om Shanti